Aquí, en la playa más extraña que se ha visto nunca en Málaga, vamos a explicar y analizar el comportamiento de los Pokémon más extraños que existen. Por ejemplo, uno de los ejemplares más extraños que hay aquí es Mario Lama, un ejemplar de palmera, el último que queda vivo en esta playa. Como podemos ver, le saludo para que no tenga miedo de mí. Estos ejemplares son muy miedosos de primera, si no nos acercamos lentamente y le damos cariño, pueden salir corriendo. Como vemos, es mitad hombre, mitad palmera, y es mejor dejarlo. Aquí están los comandantes, los comandantes voladores. ¿Se conoce como que este ser humano tiene alas? Y la capitana, uy, se ha descontrolado la palmera. El hombre palmera, hombre extraño donde los haya, se ha descontrolado ante la presencia de la cámara. Tengamos cuidado, alejémonos un poco. Vemos a los animalitos cómo beben agua para hidratarse. Hola, ¿qué tal está? Le pregunto a otro ejemplar al que le pasan el agua. Soy recinto, soy muy malo. Nia, nia, nia, nia. Toda esta mierda que están haciendo significa que nos alejemos. Creo que de pronto van a empezar a atacar. Uy, Uy. uno se pone de pie. Cortamos la, gra la grabación. Nos vamos lejos. Corremos. <ríe> Ahora estamos a salvo. Saludamos y nos despedimos hasta el próximo programa, cuando sea posible la grabación en un medio que sea menos agresivo que esta gente.